Paisanas y paisanos, es importante que todos sepan lo que recientemente hicimos en el Senado al modificar la ley de la industria eléctrica y les pido tomarse unos minutos para que sepan la verdad y no tengan solo la versión que dan algunos medios de comunicación que están al servicio de otros intereses. Recuerden que para convencernos de la reforma energética nos dijeron que México necesitaba incentivar la inversión en energías limpias porque son baratas y buenas para el ambiente. Eso se escuchaba maravilloso. Sin embargo, la reforma privatizadora de Peña Nieto resultó una gran mentira, sirvió solamente para someter a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en beneficio de las empresas privadas. Vamos a revisar la herencia que nos dejó esa reforma energética que avalaron el PRI, el PAN y el PRD con el Pacto por México. Las reglas que nos impusieron son las siguientes, que todas las empresas que producen energía, incluyendo la Comisión Federal, sean reguladas y controladas por el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Ese centro teóricamente realizaría las subastas de energía eléctrica para que las empresas que la produjera más barata sean las que ganen los concursos y así la gente recibiría energía barata. En la realidad, y contra toda lógica, el Sena se decide que las empresas que ganarán las subastas son las que tengan el menor costo variable en lugar de que ganen las que tengan los costos totales más bajos. Este mecanismo es mañoso, pues una empresa como Iberdrola que produce energía sin costo de sol o aire tiene un costo variable cercano a un centavo por kilowatt hora Mientras que como la Comisión Federal la produce con gas, combustóleo o hidroeléctricas, su costo variable más bajo por kilowatt hora es de 12 centavos. Con esta trampa, la Comisión Federal nunca gana una subasta y en consecuencia la empresa ganadora, Iberdrola, es la que primero vende y despacha su energía. Aunque los privados ganan las subastas con costos variables bajos, la CFE está obligada a comprárselas con sus costos totales altos. Es decir, y la gana la subasta porque su costo variable es de casi un centavo el kilowatt hora, pero se la cobra a Comisión Federal con sus costos totales, o sea, a 2.70 el kilowatt hora. Además, la CFE está obligada por el FENACE a comprar y despachar primero la energía cara del privado que ganó la subasta, aunque ella produzca energía hidroeléctrica más barata con un costo total de 95 centavos el kilowatt hora. Así, la reforma energética que nos dejaron, hace que los privados siempre vendan el 100% de su energía, mientras que la CFE desperdicia parte de su producción en termoeléctricas porque el CENACE no le permite meterla a la red hasta despachar toda la energía producida por los que ganaron la subasta, los privados. Por otra parte, la reforma obliga a la CFE a dar soporte gratuito a los privados que producen energía eólica y solar, porque como no siempre hay solo aire, su generación no es continua. Por eso la CFE tiene que mantener plantas funcionando para que el suministro de energía al público no se detenga. Todo eso sin costo para ellos. También, la reforma energética impuso que todas las empresas generadoras para poder vender su producción debían tener certificados de energía limpia, los llamados CELS. Sin embargo, el CENACE solo entrega CELS a las empresas que han invertido en energías limpias después de la reforma energética, que en la práctica son solamente las empresas privadas, pues como la CFE la tienen quebrada, no ha podido invertir en nuevas energías limpias. Luego entonces, la CFE está obligada a comprar esos CELS a las empresas privadas para cumplir con su porcentaje de energía limpia y poder vender su producción. Esto a pesar de que la CFE produce bastante energía limpia con sus hidroeléctricas, pero que como se construyeron antes de la reforma energética, no son consideradas. Este mundo al revés, en contra de la Comisión Federal de Electricidad y a favor de las empresas privadas, explica por qué Iberdrola contrató a Felipe Calderón y a Georgina Kessel, su exsecretario de Energía, tan pronto salieron del gobierno. Ellos siempre han trabajado para los privados, antes y ahora. También la reforma autoriza a los inversionistas privados para crear sociedades de autoabasto, donde los socios, bajo el argumento de que generan y consumen su propia electricidad, la reciben por todo el país a precios bajos, usando sin costo las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Es el caso de los Oxxo, Bimbo, Walmart, Banamex, que pagan a 1.80 o menos el kilowatt hora, mientras que un hogar de clase media la paga a 2.30, una tienda de conveniencia a 3.10 o un hogar sin subsidio hasta 5 pesos con 20 centavos el kilowatt hora. Es bueno saber que los subsidios y daños económicos contra la Comisión Federal de Electricidad representan 412 mil millones de pesos anuales. Por eso la CFE no tiene dinero para invertir en energías limpias. La reforma energética dijo que nos darían energía limpia muy barata, pero fue una mentira para engañarnos. Si la energía eléctrica no baja de precio es porque los privados producen el 46% de la energía del país y se la venden a un costo muy alto a la Comisión Federal. En realidad, lo que crearon fue un esquema tramposo para mantener dominada a la Comisión Federal y extraerle miles de millones de pesos en su beneficio. Por eso hemos modificado la ley de la industria eléctrica. Buscamos crear un piso parejo para que la CFE pueda competir en igualdad de circunstancias frente a las empresas privadas y tenga recursos para invertir en nuevas tecnologías. Algunos magistrados corruptos, nombrados en sexenios anteriores, están impidiendo que se aplique la nueva ley de la industria eléctrica. Pronto debemos ganarles, pues la justicia y la razón moral están de nuestro lado. Estamos luchando por salvar a la CFE una empresa que es pilar del Estado mexicano y requerimos de tu solidaridad política para hacerlo. Contamos contigo.